Hola pibes. Les digo gracias. Porque he llegado más 100 de suscriptores. Eso por subir vídeos de shorts. Pero estoy feliz gracias a ustedes. Chao.